Una de las cosas que más me ha gustado de Master y de Wang es que es perfecto para hacer extensión. Las uñas quedan muy, muy bien, se pueden hacer largas, cortas, es perfecto.